A ver qué sale, Vale, Ven ahí. I'm esconderme y volver a verte tarde No importa cuánto hagas si siempre soy un desastre Dejaste, nunca viste todo lo que dañaste Afectaste, mentalmente tú me manipulaste Solo falta esconderme y volver a verte tarde No importa cuánto hagas y siempre soy un desastre, dejaste no, hagas, soy un desastre. dejaste, no hablaste, solo tú te marchaste Pensaste de más, ahora consigueme un sastre Que arregle todo mi alma y que cosa lo que dañaste Solo falta a esconderme y volver a verte dejaste, nunca viste todo lo que dañaste afectaste, mentalmente tú me maniñaste Ya no más, lo no de sobra, recuerdos de antes. Antes Hoy no, ya no hay más Lo no, de sobrado no, de antes